A finales del primer milenio después de Cristo, el continente americano aún no daba indicios de conocerse en continentes como Europa y Asia. Es cierto que hubo demasiados exploradores que llegaron a esta tierra, entre los que destacan comerciantes chinos, colonizadores españoles y vikingos. Entre estos últimos, sobresale el nombre de Leif Erikson, quien llegó a costas del actual territorio estadounidense alrededor del año 1000, pero fue hasta 1492 con la llegada de Colón a América que se empezó a hablar de este nuevo continente. La civilización romana tuvo aproximadamente 500 años de un máximo esplendor, surgiendo en el año 27 a.C. y expandiéndose por una cantidad vasta de territorio que comprendería gran parte de Europa, África y Asia. No fue hasta el año 496 que el último emperador de este gran imperio fue derrocado dando final al imperio romano occidental. Cabe destacar que los romanos no se interesaron mucho por las expediciones marítimas, aunque se sabe que sí hubo unas cuantas a territorio africano. Con todo esto, la llegada de europeos a territorio mexicano no se dio hasta 1519, con el desembarco de una pequeña tropa española encabezada por el colonizador Hernán Cortés a costas veracruzanas. Dicho lo anterior, el caso que envuelve a este video, es de los más misteriosos que se pueden encontrar. ¿Cómo fue que una pequeña figura romana, llegó a un lugar tan lejano ubicado en el centro de México? Quédate, porque abordaremos la incógnita de la cabeza romana, encontrada en Toluca. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. LA CABEZA DE TOLUCA En Toluca durante la época prehispánica vivieron diversos pueblos indígenas como los otomís, mazaguas y matlas incas. Estos últimos se lograron asentar al norte de Toluca construyendo una pequeña ciudad conocida como Tecají. Los matlacincas que vivieron aquí formaron parte de los pueblos que estuvieron bajo el dominio mexica. Estos destruyeron la pequeña ciudad para construir otra pirámide, a la cual nombraron Calixtlahuaca. Cuando los matlacincas de este lugar se quisieron rebelar contra el imperio mexica, el y Moctezuma II mandó a destruir esta ciudad, lo que provocó que sus habitantes huyeran hacia Michoacán. Con el paso del tiempo, las ruinas de lo que fue este lugar fue consumido por la naturaleza y no fue hasta la década de 1930 que se empezó con las labores de excavación para consolidación de esta. En 1933, el arqueólogo José García Payón encontró en este lugar un objeto bastante extraño, considerando su contexto histórico en una ofrenda funeraria junto a otros objetos de barro, oro, turquesa, cristal de roca azabache y hueso fue encontrada una pequeña cabeza de terracota que indicaba pertenecer a algún objeto elaborado en la antigua Roma La gran incógnita por saber cómo es que esta pieza romana había llegado hasta ahí y más que nada asegurarse de que no pudo haber sido plantada después de la llegada de los españoles hizo que la pequeña figura fuera sometida a un método avanzado para determinar su edad este método dictaminó que la cabeza fue elaborada en el año 200, coincidiendo con el estilo de la elaboración de objetos de la Roma de esa época. Después de este descubrimiento, se empezó a surgir con base en los registros arqueológicos del lugar que esta pieza fue enterrada alrededor de 1510, varios años antes de la llegada de los colonizadores. Ante esto, se empezó a especular el cómo fue que este objeto llegó a las ruinas de Calexahuac. En décadas recientes se descubrió un asentamiento romano en la isla de Lanzarote, perteneciente a las Canarias, lo que ha hecho que diversos arqueólogos relacionaran este hallazgo con la posible llegada de los romanos a México en algún viaje transatlántico ocurrido entre los primeros siglos de nuestra era. Aunque esta teoría no es segura ni verídica. La cabeza de Toluca es considerada como un UPAR que significa objeto fuera de tiempo, lo mismo que el caso de la máquina de Anticitera, el cráneo de Mitchell Hedges, los aviones de oro de Colombia o la pila de Bagdad, entre otros que se han descubierto y que pertenecen a una era muy diferente a la de los objetos o lugar del descubrimiento, haciendo prácticamente imposible que estos objetos tuvieran relación alguna. Debo de decir que este es un caso poco conocido en México y en el mundo, ya que no hay suficientes escritos con detalles del descubrimiento y actualmente se desconoce dónde se encuentre, haciendo más grande el misterio. ¿Las autoridades habrán tratado de ocultar esta imposible pieza para no echar abajo la verdad sobre el descubrimiento de América? Este caso es de mucha importancia, ya que se cuenta con una evidencia física de que hubo muchos otros que ya conocían el continente americano antes que los españoles, y que seguramente el encuentro entre diversas culturas fue formando lo que conocemos como Mesoamérica. Este es uno de los grandes misterios que me ha cautivado por muchos años, el cual deseo darle luz investigando y obteniendo nueva información sobre esta cabeza de Toluca. Si alguien sabe si José García Payón u otro arqueólogo o persona escribió sobre ella, por favor háganmela saber. Estoy decidido a darle nueva atención a este Upar y que sea conocido a nivel mundial. Ayúdenme a hacer lo posible. La cabeza romana de Toluca es uno de los misterios más grandes de los últimos años, ya que nunca sabremos con certeza el cómo esta pieza arqueológica romana pudo llegar a un lugar tan lejano. Quizá una legión romana pudo llegar hasta el centro de nuestro territorio y conocer a los matlacintos. O quizá un aventurero europeo llegó solo a esta rica tierra y en su paso dejó esta evidencia en las altas tierras de Toluca. No lo sabemos, pero es muy interesante imaginar diversas posibilidades. ¿Tú cuál crees que sea su origen? ¿Crees que sea falso este descubrimiento? Déjame saber en los comentarios tu opinión y comparte este video con toda la gente de Toluca que conozcas. Quizá entre todos podremos armar una nueva historia. Mi nombre es Oxlack Castro y si te gustan mis investigaciones, apóyame con tus donaciones directamente en mi Paypal que es OxlackInvestigadorGmail.com. Con tu ayuda podré seguir trayéndoles estos temas tan desconocidos y quizá tal vez... Descubrir la Verdad